Rodeados de contaminación y un hedor insoportable, así describen su realidad los residentes en el sector Camaño de esta ciudad de San Francisco de Macorís, quienes afirman desde hace más de ocho años deben lidiar con esta realidad. La problemática del agua negra viene siendo de aproximadamente más de 8 años, donde nosotros como comunidad hicimos el trabajo que ustedes ven ahí para desviar el agua. Nosotros ya hemos hecho absolutamente todo lo que tenemos que hacer como comunidad, a ver cómo la alcaldía le hace algún arreglo vía INAPA, juntas instituciones, eh, le hace algunos arreglos y lamentablemente no han hecho nada. El brote de contaminación que tiene esta comunidad y la comunidad de Colindante son terribles. Aquí han salido muchos niños con dengue, como ustedes podrán ver, el agua negra es muy fluyente. Y lamentablemente las autoridades se hacen ciego a esta situación. El brote de aguas negras se ha convertido en una amenaza creciente. Ya inicia a penetrar en los hogares de quienes residen allí, obligando a algunos a dejar abandonadas sus viviendas. La casa mía me está cayendo, mire el agua negra por ahí como cruza, por ahí. Se está cayendo, por favor que vengan a hacer algo por ella. Hace varias a eso, Se hace como cinco años. Todo el mundo y los niños. Ahí vive un niño que se tuvo que ir por ahí abajo, no lo aguanta en esa casa de arriba. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.